Hola mis amigos, ¿Cómo están? El tema que nos reúne el día de hoy nuevamente es eh, vamos a hablar un poquito sobre una información muy importante que me pasaron a mí eh, un video perdido del año 2019 que fue lo que desencadenó este este eh, que existiera este video porque era información que yo realmente no conocía y eh, de qué vamos a hablar vamos a ver Ustedes saben que eh, Omega Pro es una estafa desde el punto que ustedes empiezan a analizar a sus líderes o a sus CEOs. Todos estos líderes son gente que se acostumbraron a un estilo de vida donde las demás personas son las que pagan sus viajes, sus lujos, su, sus compras, todo lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a generar ganancias metiendo personas a diferentes plataformas. Y todas estas plataformas han terminado en que muchas personas se quedan sin su dinero porque cierran y el dinero de estas personas queda congelado. Es de esta manera como Andrea Sacax y Delaware participaron en la compañía llamada Omniatec, que ya hemos hablado bastante en este canal sobre eso. Yo creo que ya todos ustedes lo conocen. Pero resulta y resalta que el señor Juan Carlos Reynoso durante estos años estuvo en una plataforma que también dejó a muchas personas sin dinero en el Perú. Esta plataforma que estamos hablando, déjenme ver dónde lo tengo. Esta plataforma que estamos hablando se llama Icontext. Y vean que no les estoy mintiendo, vamos a poner aquí un fragmento de este, de este video. El audio es horrible. Ya, si tú vas a algunos países en Asia y Europa, uh -huh. ya se usa muy poco. En Asia ya el tema de criptomonedas, o sea, las personas usan estos monederos Escuchen que, Escuche Samsung, Apple, que, que él repite manera. lo mismo, así que se está perdiendo una oportunidad porque las personas bueno. que están entrando a estos sistemas de criptomonedas. Lo mismo Samsung que decía Apple, en esa plataforma Samsung. lo dice actualmente. en creo que, por ahí que con, toda, con toda esta movida los bancos van a terminar desapareciendo, o son un mal necesario. Yo Creo que ya son un mal que está en proceso de extinción. Eventualmente, o sea, la gente va a ir donde tenga más control de su dinero, donde vean que ellos pueden valorizar más su dinero ya se han dado cuenta, si las personas pueden mandarse dinero en tiempo real nosotros ¿qué hacemos sí, nosotros con el ¿O una tarjeta de crédito esa entrevista completa ustedes la van a encontrar en la descripción yo la subí a mi canal para que ustedes la puedan ver completa asegurándome de esta manera que eh, no vaya a ser que este video del link original lo vayan a borrar, una vez que yo haga ese video entonces lo descargué y lo subí a mi canal eh, también tengo este otro que les quería mostrar, que es este de acá. Este es un video más producido, es un video donde aparecen todas estas personas eh, promocionando IconTech. Es un video más corto. Bandera de Estados Unidos. Icomtech for me is is more than just a, a company of network marketing. It's actually an opportunity. Tech es una empresa 100% tecnológica enfocada en enseñar el mundo de las criptomonedas y el ecosistema de blockchain. que las personas en cualquier parte del mundo tomen ventaja de la tecnología junto con nosotros. Hoy traemos legalidad, certeza, seguridad y herramientas para que las personas pueda desarrollar todas sus habilidades y su potencial. La meta de IconTech es proveer productos y servicios de calidad que estén de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Lo mismo, si ustedes le cambian el nombre a Icomtec por Omega Pro, podría pasar perfectamente por un comercial de Omega Pro. Con respecto a los premios, con respecto a los viajes, con respecto a los bonos que están dando, también me descargué un video donde eh, promocionan esta plataforma y... Eh, Llega a una parte que es la parte de compensación Para que vean que todo funciona exactamente igual Ah, perdón, este video es de... No es mío, este video... Déjenme ver ¿Se escucha algo no? Si quieres saber sobre cualquier otra empresa Ay, se, eh, se me olvidó el nombre de, de ese chico Bueno, lo voy a dejar en... en, en... En la descripción creo que se llama Mejorando tu futuro. Algo así. Lo voy a dejar en la descripción para que ustedes vean. Esa persona le voy a dar el crédito que corresponde porque habló de iContech. Y vean lo que pasó. ¿Qué pasó de Manuel con iContech? Que estuvo eh, Juan Carlos Reynoso como CEO y fundador de esta empresa. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bien, aquí descargué este fragmento simplemente para que ustedes vean lo que sucedió con iContent. Y me encontré ahí con este comentario. Amigos, malas noticias y compartan esto. Esta empresa no está pagando y no responde a los clientes. No se inscriban. A lo que le contestan, ¿cómo sabe? Por favor, más información. Y yo voy a entrar. Ni se le ocurra, yo estoy esperando desde hace dos semanas. ...por el pago de mis ganancias y no he recibido nada. He mandado mensajes a servicio al cliente y nadie responde. Y no solo yo, es un grupo aquí de personas que les está pasando lo mismo... ...porque estamos en Whatsapp. Esté pendiente a ver qué más pasa, pero no les dé el gusto de registrarse. Ok, aquí es donde eh, IconTech estaba en su parte de, eh, de caída o exit scam... Ustedes saben que todo ese tipo de plataformas cuando están a punto de caer es cuando ellos. Este. Cuando ellos. Perdón, es que estaba buscando una información muy valiosa. Eh, ok, esto era lo que estaba buscando. Esa plataforma tuvo una. una, una versión una billetera digital eh, donde podemos ver también los comentarios porque obviamente la página desapare desapareció, muchos de los videos desaparecieron, los videos que logré conseguir fue porque gente me los pasó eh, y muy pocos resubidos a YouTube donde, donde eh, todavía se mantienen ahí esos videos, eh, vea que la página ya no permite instalar, ya esto no existe, sin embargo, no han borrado el producto de, eh, de la Play Store. Entonces, por, por eso es que podemos ver aquí todos estos comentarios. Y les voy a mostrar porque aquí se puede ver reflejado lo que usted está viviendo o va a vivir en Omega Pro. Gente que mientras que está pagando, alaban la compañía. Pero aquí podemos ver las dos caras de la moneda. Gente donde el momento que cae es donde empiezan a realmente abrir la eh, abrir los ojos la página oficial dejó de existir por lo tanto estafó a muchas personas con varios miles de pesos nunca hubo una respuesta tengan mucho cuidado con IconTech, no lo recomiendo es un sistema Ponzi aquí gente que todavía no había ca eh, comentarios también de cuando no había caído, es una billetera básica muy fácil de manejar y almacenar las monedas al comienzo un poco de duda, pero ahora con la espera se vienen cosas mejores en cajeros u otros negocios reales que puede ganar esta criptomoneda icon. Por cierto, eh, señor Juan Carlos Reynoso, ¿qué pasó con la tarjeta que iban a tener los inversionistas? Que le iban a dar a todas estas personas esa tarjeta. Pues no, no, no, la, no la vemos. Y ya que estamos cuestionando esto. Eh, ¿Cuáles son los brokers con los que está trabajando Omega Pro? Porque actualmente, antes estaban trabajando en Europa, estaban eh, trabajando con Active Trade y ahora están en el mercado asiático. ¿Cuáles son los traders? ¿Cuáles son los brokers con los que está trabajando eh, eh, Omega Pro? Eh, ¿Dónde está el exchange? Que ustedes dijeron que iban a tener su propio exchange. O sea, hay muchas promesas rotas en Omega Pro. Pero no nos distraigamos, sigamos por acá. Eh, únete a esta tendencia. La criptomoneda fácil de usar, segura y además puedes participar de un negocio real. Siempre he tenido la esperanza que la situación va a mejorar cada día. Aquí probablemente es cuando... Estaban dejando de, de recibir sus pagos. La mejor compañía de excelente visión. Esta aplicación es muy sencilla de utilizar. Una estafa total. Perdí más de 100 millones de pesos por creer en ICO. No se dejen engañar. No cumplen ya dos meses y aún sin poder retirar el dinero. Mucho cuidado, no se dejen engañar. A mí me robaron más de 20 millones de pesos. Alerta, es una estafa, no lo recomiendo, te roban tu dinero Muy buena aplicación, las dos caras de la moneda, ¿verdad? <risa> Excelente ¿Cómo se supone que inicio sesión? Resultó ser una estafa Me estafaron con mi dinero eso Es una estafa Gente, eso es para que ustedes vean que la historia se repite una y otra vez Una y otra vez Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo exactamente lo mismo. Y eh, aquí hay una presentación de Icontep. Que yo Hola, les quería mostrar para que vean que también sucede exactamente igual. La gran mayoría de estos videos. Los dos primeros que vimos los vamos a tener. Plan de recompensas. Vamos a ver. Vean el plan de recompensas. Mario. Icontep también premia tu lealtad. Los puntos que se van sumando del equipo menor. Son acumulables. Cuando alcanzas 50 mil puntos. Puedes adquirir un iPhone X. Cuando tienes 75 mil puntos. Puedes irte un viaje a Las Vegas. A Hawái. O a Dubai. Si sigues acumulando los puntos. Y llegas a 100 mil. Puedes solicitar un reloj Rolex. Cuando llegamos a bueno, 150 puntos. Bueno y aquí sigue mencionando puntos, premios. Sigue mencionando que los puntos. Que te van a regalar. Un, un pedazo de tierra en, en la luna, en Marte en Júpiter, o sea todo esto, y sí son premios reales, son premios que le dan recordemos lo que estábamos viendo en el video pasado, 0.03% corresponde a esos 760 personas que son diamantes o sea, Omega Pro lo que está invirtiendo en premios lo que está invirtiendo es el 0.03% de las ganancias totales entonces, si sí hay premios, son las personas que más ruido hacen para llamar a más, a más personas. Pero para ellos significa una cantidad irrisoria, una cantidad muy mínima. Y quiero mostrarles también otra cosa. Entonces, muchachos, la pregunta es, si Juan Carlos Reynoso repitió la misma historia con Icontep, le tocará el mismo destino a Omega Pro. Quiero mostrarles algo que también me acaban de pasar. Es una información muy, muy, muy importante que quiero mostrarles. Y que eh, no voy a, obviamente no voy a, a mostrar quién fue el que me mandó esta información, pero... Eh, me contaron algo en la última eh, llamada de líderes que hubo, no en la llamada corporativa, sino en la última llamada de líderes. El por qué explica, por qué están como desesperados, por qué están recibiendo, o sea, haciendo promociones. ¿Cuándo ha visto usted que regalen licencias en una compañía, por el amor a Dios? ¿Cuándo ha visto usted que de un pronto a otro, en plena crisis, cuando ellos dicen, no, todo está bien, estamos llegando a 2.8 mañana vamos a estar en 3 millones y, y paso mañana en 5 millones de, de, de inversores nuevos en la plataforma ¿Cuándo ha visto usted una empresa que esté tan bien, que esté tan sostenible que esté tan, tan afirmada en el mercado que tenga que hacer promociones donde regalan este, licencias así, usted invierte mil le regalamos 100, invierte 10.000 mil le regalamos una licencia o sea no, estamos mal. Se contradice su argumento. Y eh, vea lo que me mandaron. Te comento, los líderes o sea, los diamantes de OMP están amenazando. Si de un rango builder para arriba están en otra compañía, van a cancelar sus cuentas. Va a haber recompensas a las personas que, que van a mostrar con evidencias si el socio está en otra empresa. Esto lo van a hacer así. Como la policía hace investigación de forma anónima. Entonces gente. La cacería de brujas ya empezó. Pero empezó internamente. O sea. La gente que está. Los networkers asentados. Que ya han generado una red debajo de ellos. Que se pasen para otra compañía. Sépanse que les van a cancelar sus cuentas. Me parece una, una táctica... Bastante baja, me parece una, una táctica bastante vil, pero que deja entreabierto el portillo donde podemos observar la situación real de Omega Pro. Donde podemos observar que Omega Pro se está quedando sin clientes, están desesperados y están tratando de tapar los parches, los huecos de un barco que se está hundiendo. Gente, también quería eh, comentarles este, algo más. Eh, en, la, en, la, en, la, en su back office, ustedes ya van a ver un termómetro donde supuestamente cuando eso llegue a 100%, ese termómetro ya es cuando se acaba la, la, la promoción. Donde todas estas promociones ya, vuel, ya se cancelan y vuelven a su estado normal. ¿Cómo es posible que ese termómetro el primer día llegó a 60% y así se mantuvo hasta la fecha actual que estamos grabando? O sea, lo que quieren es darle a ustedes, los que están dentro, los que son networkers, los que meten en persona, la sensación de urgencia, que corran como desesperados, que corran a meter gente para aprovechar esta supuesta promoción. Gente que está metiendo personas para pagarle a los rangos más altos a los que están arriba dígase a, a Angie Amaya dígase a este otro señor Oscar que se me olvidó el nombre, el apellido en ese momento gente que en este momento sepan ustedes que ustedes les están pagando el salario a ellos porque ellos ahorita no están metiendo gente ustedes eh, están pagándole su estilo de vida a ellos. Pues todos ustedes que están corriendo, todos ustedes que están como desesperados porque los están presionando, ustedes les están pagando su estilo de vida a estas personas porque ellos ahora están como cuenta cuentos, como cuenta historias. Vean el caso de Angie Amaya y el señor Juan Carlos Reynoso, pues ya quedó visto, más que visto, de que es realmente una persona que lo único que quiere es ir por su dinero ¿por qué? porque si él fuera una persona afectada que él estuvo en IconTech engañado, él no, es, no hubiera pasado a Omega Pro él es simplemente un saltamontes un grillo que brinca de una empresa a otra, cuando cae probablemente Omega Pro cuando caiga, es, este señor va a aparecer como CEO de Crypto Master Unity World, lo que sea Gente, eso es todo lo que les, les quería contar. Eh, nos vemos hasta la próxima. Chao.